Hola, soy Arnaud, enólogo de la Viña Otfiel. Hoy te quiero presentar un vino de la línea Armador, un Armador Syrah, que proviene de nuestro campo de Pardo hecho con uva orgánica. Es un vino jugoso, con mucha fruta negra, pero también fruta blanca, como el durazno, el damasco. Este vino acompañará perfectamente todo tipo de carne al jugo y también carne grasa, como por ejemplo el cordero. Así que disfrútalo.